Eh, así es, en, en tan solo minuto está programado para iniciar una manifestación pacífica exigiendo la libertad del de exponente urbano Don Miguelo, la cual está programada para las 2 de la tarde. En estos precisos momentos eh, se está acercando a este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís el exponente urbano eh, secreto. Vamos a tratar de conversar con él para tratar de... Ver verdad eh, su visita por acá en el día de hoy repetimos ya a esta hora del día se están dando cita eh, varias personas acá en este palacio de justicia luego de esta esta convocatoria a manifestación de manera pacífica para exigir la libertad del exponente urbano miguel ángel valerio conocido como don miguelo eh, Secreto, estamos en vivo, Meridianos interactivo. tu visita por acá, cuéntanos. Tú sabes que Don Miguel es el hermano mío, hasta la toa con él. ¿Cómo calificas tú este, este arresto? ¿Qué entiendes que han hecho las autoridades? Ustedes saben que es un abuso, mis amores, ustedes lo saben, pero él viene para afuera, Dios me dio. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de él, eh, intérprete de la música urbana, eh, conocido como Secreto, el cual repetimos, está acá en este palacio de justicia, lograron escuchar ustedes donde se mostraba positivo en este caso, destacar señores que acá eh, ya están empezando a llegar personas eh, de, de, a este palacio de justicia, yo te cuento que a, hace apenas unas horas eh, el abogado Félix Porte asumió la defensa de don Miguelo, por lo que se espera que el licenciado Noel Medina, quien pertenece a este bufete de abogados sea el defensor de Valerio recordamos que eh, Medina fue el abogado de la defensa del caso Emily Peguero y se espera que asuma la defensa de este artista urbano. Repetimos, ya se están empezando a concentrar una gran cantidad de gente en este Palacio de Justicia. Veamos mucho, Aquí se pueden observar muchos niños y muchas damas. Caballero, ¿cuál es su nombre? Vladi. Vladi, ¿qué te motiva a venir por acá? Vine apoyado Miguel porque tenemos que todo todos a, a la misma fuerza. ¿Por qué? Oh, porque es un hombre que lo, lo da todo, y un hombre por la raya, un hombre que ya se sabe. ¿Qué te ha parecido este arresto? Me parece mal este arresto, por la... Bien, gracias. Ahí escucharon las declaraciones. Eh, la, hay que decir, señores, que uh, a tempranas horas de esta mañana, este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, se encontraban un gran uh, número de policías uh, alrededor de este Palacio de Justicia. Sin embargo, esta vigilancia policial fue retirada y esto es lo que se vive en estos precisos momentos en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno contigo al estudio.